Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un super saludo. Espero que lo estéis pasando realmente bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirar, hoy vamos a hablar de la importancia de los thumbnails. El thumbnail, como todo el mundo sabe, son esas miniaturas que ponemos en los videos de YouTube o de Vimeo o en cualquier plataforma en la cual nosotros vayamos a subir video. Es muy importante que tengamos un thumbnail atractivo, un thumbnail o miniatura, que a la gente le llame la atención. ¿Por qué? Pues porque esto va a aumentar nuestro ROI, nuestro Club to Raid y por lo tanto las ventas que podamos hacer a través de ese video. Y hoy te voy a mostrar un tool Kit que es indispensable, lo tienes que tener si haces videos, porque vas a tener las miniaturas más atractivas. Pero antes,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 intensamente esos clics en tus videos sobre todo si haces marketing de afiliados. Vamos a verlo. Mira, si tú tecleas en Google importancia mental nail, te van a salir 46 millones de resultados, lo cual quiere decir que efectivamente es importante. Yo abrí unos cuantos resultados, por ejemplo, el blog de Hotmart. Dice que es importante que los tengas, que hagas tus videos. Eh, esto es muy importante. Mira, se equivoca quien piensa que el top nail es solo un elemento decorativo. Es muy importante el thumbnail. Tienes que llamar la atención del usuario. Lo contextualizas en el tema en el que te estás enfocando. Determinas tu identidad visual como canal. Y luego aquí vienen unos consejos. Imágenes llamativas, textos reducidos, respetar tamaños y formatos imágenes relacionadas, evitar el clickbait, ya sabes que el clickbait es ese texto amarillista que no le gusta nada a YouTube, pero a los usuarios pues les encanta. Tener identidad, investigar a la competencia y luego vienen una serie de herramientas. Photoshop que es de pago, Canva que si lo quieres bien es de pago, Big Monkey de pago, Fotor de pago, Snappa, de pago, casi todos son de pago. Tienen una versión gratuita, pero casi todos tienen plantillas limitadas, descargas limitadas. Hay más resultados de las búsquedas, que son los nails, porque son tan importantes. Aquí te hablan de los plugins para generarlos desde WordPress. También son de pago, que son, en fin, una serie de cosas. Aquí este es otro, que son y para qué sirven, en fin. Como ves, es realmente importante tener unos buenos thumbnails y te voy a mostrar hoy un kit de thumbnails que ha salido hace nada súper súper recientemente que nos dice más clics más vistas más ventas esto es 100% real este toolkit es súper bueno tiene un montón de cosas está hecho en powerpoint tiene y además incluye un plugin que se llama Toom Snatcher WordPress que te sirve para sacar datos de cada vídeo que estás viendo desde youtube no tienes que instalar en tu wordpress eso sí vamos a ir directamente a las plantillitas que es lo que yo quiero que veas porque son muy bonitas te pone aquí lo que cuesta generar un buen thumbnail mira 50 30 30 60 depende de la calidad del thumbnail es el precio está claro vienen los nichos que él está gestionando productos de Amazon, belleza, coches, comida, salud, inversiones, lead generation, hacer dinero, bueno, un montón, 50 hechos. Y aquí vienen unos ejemplos, mira qué bonitos son, súper atractivos. No solamente para un canal, sino para hacer revisiones de Amazon, para vender en negocios locales, en fin, están muy bien estos thumbnails. Solo son thumbnails, no hay vídeo detrás, es solamente el thumbnail hecho con PowerPoint. Son muchísimos, están muy bonitos, son muy muy atractivos. Además tiene videos cuadrados, por si lo quieres poner en redes sociales, que quede súper bonito y bien coherente. Tiene también el tamaño de Stories, por si quieres ponerlo en Instagram. Como ves, no es solamente un thumbnail para YouTube, también tiene la medida cuadrada para el resto de redes sociales y los Stories para Instagram. Está muy bien, la verdad es que está bastante bien. Vamos a ver. El precio. Tiene thumbnails animados. En fin, está completo. Quiero ver el precio porque es lo que nos está interesando ahora mismo. 67 dólares. Este te cuesta 67 dólares. Tiene dos otros Este, que es el otro 1. Te da otro tipo de thumbnail. ¿Ves? Son súper bonitos. Todos son súper bonitos. Aumenta los nichos. Voy a irme hacia abajo. Te va a respetar también los tamaños. ¿Ves? Los squares los Stories, te pone videos animados, el plugin te pone la versión Pro, te pone esto que es nuevo, que es el YouTube Art Channel, para que todo esté súper coherente, los, el arte para tu, tu canal de YouTube. Te pone la versión animada del arte de los canales de YouTube. Como ves, está bastante bien. Y tiene unos bonos, pero bueno, los bonos otros 67 dólares. Ya tenemos aquí 67 y aquí 67. Y tiene otra ver, otro otro adicional este, que es el Ultimate, y tiene aquí backdrops fotorrealistas. Es decir, tiene fondos para que tú puedas utilizarlos en pantallas con fondo verde. Ves, aquí tú pones el, el, el fondo y tú ya puedes utilizar estos fondos para lo que tú quieras. Para hacer animaciones, tiene un montón de fondos. Me voy a ir súper rápido porque son muchísimos. También está preparado para PowerPoint. Es decir, va a ser muy fácil de gestionar. Es un kit, pero súper, súper perfecto. 97 dólares. Si tú quisieras, con este ya tienes de sobra. Pero si tú quisieras esto, más estos otros nichos, más todos los backgrounds animados, te saldría en 67 más 67 más 97. Lo cual es mucho. Pero para este tipo de, de diseño no está tan mal. Yo lo he comprado, además he comprado la última, que no te pone aquí la siguiente el siguiente otro que es la versión de reseller por lo tanto yo lo tengo gratis para mi lista privada van a tener hasta el loto 2 completamente gratis ya saben dónde está ya saben dónde ir a buscarlo se van a ahorrar mucho dinero mucho tiempo y mucho esfuerzo para hacer sus thumbnails pueden incluso venderlas porque tienen los los derechos comerciales pueden poner este tipo de gigs en Fiverr, en People Per Hour, en diferentes sitios y ganar sin dinero. Para mi lista privada, completamente gratis. Y si no estás en mi lista, no te preocupes, aquí abajo te voy a dejar el enlace para que te suscribas a mi lista. O bien si solo quieres este producto para que lo compres a un precio bastante más accesible que el que nos está poniendo el vendedor. Porque tengo los... Derechos de reseller. Ya sabes la importancia del thumbnail, ya sabes que debes tenerlos muy atractivos y, aunque no es sencillo hacerlos, con esta solución realmente te vas a ahorrar muchísimo tiempo y muchísimo dinero. Y además puedes ganar un dinerito extra si lo vendes como algo. Tuyo para negocios de terceros. Bueno, Marketer, lo vamos a dejar hasta aquí. Ha sido un video muy rapidito simplemente para enseñarte la importancia de un buen thumbnail y cómo puedes tú tener los mejores thumbnails con este Toolkit que acaba de salir hace nada, hace unos días. Gratis para Ministra Privada, y si no estás en ministra privada, aquí abajo te dejo el enlace para que tú puedas adquirirla o adquirir la herramienta por sí misma. Marketer, se despide Betty Romerito. Te agradezco muchísimo el tiempo que has tomado para ver este video. Te invito a que compartas este video, a que le des like si te ha sido útil. Y recuerda, Marketer, que tenemos muchas opciones para generar ingresos. Y este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!